¡Hey mis campeones! Sí señor, les tengo el primer talento, Caterine y Fuentes, una mujer hermosa y con una hermosa voz Interpretando, disfruto de Carla Morrison Hola a todos, mi nombre es Caterine y Fuentes, les voy a interpretar una hermosa canción de Carla Morrison Espero que les guste mucho, Me pueden encontrar en mis redes sociales como Cates y Fuentes Cuidar tus momentos apreciarte, Esperarte, adorarte Tenerte paciencia mis campeones el siguiente talento son dos niñas muy hermosas Mariana y Estefanía Mari y Steffi Mariana y yo soy Mariana y juntas somos Mari y Steffi somos de la ciudad de Medellín y el día de hoy venimos a cantarles Oye de Tini. Es con mucho amor y esperamos que les guste. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como Marisetti Music. Oye, escucha lo que tengo que decirte. Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar. Yo sé que ya es muy tarde, pero oye... Mm. Todo es cuestión de tiempo para su bien. Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel. Quererte fue mi error y ahora lo sé. Yeah. Porque al final del cuento sé muy dentro que yo sí soy mejor. Te fuiste con el viento en un momento y no llevas ese amor porque eres tú, nunca fui yo quien nos dejó. Sí, sí, sí, sí.